Muy buenas a todos. Aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Devil Within. Aquí seguimos, capítulo 14. Así que. ¡Al lío! De la pesadilla. Ahí estamos. Podemos derrotar a la criatura. Es la de los pelos largos Y las, cu y las cuchillas Vamos a ver Bueno, bienvenidos a los nuevos suscriptores Un saludito para todos Ahí estamos, ¿vale? Ojo Joseph, no puedes haber muerto Eh, aquí estamos, segundas intenciones Ojito, ¿eh? Vamos a ver que... Los cartuchitos, no. Balita. Tenemos bala a tope. Parece ser que sí. Bueno. Vamos. Y mirando aquí, a ver si hay algo que podamos echarnos mano. Bueno, una de estas Vamos a ver Nos damos una jeringuilla Aquí Venga Y cogemos esta Ok Bueno Está muy al loro Mira a apagacharse Ahí, R1 Apagamos la luz también Nos vayamos Llamando la atención Ojo ahí, ¿eh? Estamos en el metro, tío Que hay algo Vale No se ve mucho ¡Ostras, ese! ¡Aquí está nuestra amiga! Ahí está. La, de La maldición del pelo negro. Poca broma con ella. Hay otro cartel de cine de zombies. Ok. Aquí parece que hay algo. Los cartuchitos. Salgo por aquí Está sonando Parece que la electricidad Ahí de los De los dasos. Mira, mira Aquí hay algo Un poquito de gel Vale Habíamos pasado esto hay dos cartuchitos Bueno Que nos viene muy bien Ah, mira Los tickets del metro Nada, a ver la puerta esta, ojo ahí, eh, ¡Buah! madre mía, parece que hay aquí una bomba. Vale, perfecto Una piececilla y muy buena Venga Nada Bueno, aquí sí 300 Ya tenemos 13.000 Nada Eh, ahí hay pieza Subimos un poco Unas notillas por ahí, unos posits. Y poco más Muy buenas Hola, hola Hola, José Eh, botiquín ¿aquí? Dámelo <ríe> Muchas gracias por pasarte Por el directito Ojo aquí Estamos a tope de cerilla. Bueno. Una mochilita. Hemos cogido la granada. Y el mapilla este: el azulejo. Ah, míralo: el metro de Crimson. Ok. Crimson Subway. Mapa 26. Aquí. Parece que no están dando mucho luz, ¿eh? Vamos a ver, okay. Parece que eso era la sala de control o algo, venga, seguimos. No tenemos billete. Mira, un puntito de control. Ojo, la de. La del hospital. Y los servicios. Ojo ahí, eh. Luego peñita. Ojo. viene chúpate esa habrá caído, ¿no? poco vamos a ver ostras está lleno de trampita, ¿eh? aquí un poco de puntería por aquí y otro por aquí Damos la luz aquí a los baños. Y no funcionan los espejillos. Mira dónde dejan el gel. Hermano, <ríe> está limpito. No está sucio. Vale. Otro bote de gel. Perfecto. No hay nada por aquí ya. ¿Eh? Estamos llenos. Vale. Oh, la musiquita, la musiquita se las trae. Venga, vamos a zona segura. Eh, eh, vaya tela. Mira, otro servicio. Vale. Nuestro diario personal. Nota de mira. Mi querido Sebastián. Si te recibes esta carta, me temo que es porque ha ocurrido lo peor. Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad. Significa que nunca más volverás a verme. Lamento haberte ocultado, pero lo hice para protegerte, ya sea de la verdad o de mi locura. Adjunto una copia de mis archivos. Tan solo espero que nunca los recibas. Pero si lo haces, podrás terminar lo que yo empecé. Haz que se haga justicia con Lily y conmigo. Te amo con todo mi corazón. Vale. Y la mira, que era nuestra esposa. Vale. Y tenemos el... El espejito, así que vámonos A ver, qué encontramos Sí, sí, tenemos 15.000 Eh, mira cómo no, Cómo nos dice que nos vayamos para Ah, mira, nos ha dejado aquí, directamente Pues venga, ¿no? Vamos a potenciar Vale Puede estar bien Así que vamos a ver A ver que nos damos ahora Que esa es otra <ríe> Así que Ven Esta ya la tenemos Uah, ¡Wow, 25.000 Madre mía, chaval El sprint también nos viene muy bien Para <ríe> correr El daño cuerpo a cuerpo No subió nada, tío Este también viene muy bien daño, eh, Recuperación por jeringuilla 15.000 Ay, necesita mucho gel Mucho gel <risa> Para subir todas estas habilidades La pistolita A ver El magno este No subimos No lo hemos subido nada A ver este, Los que más me gustan son estos, Las capacidades de, de cargador este eh, Cargador es lo que más tenemos ahí a tope Luego los otros los tenemos bajitos Aquí el, el fusil de precisión 2, 2, 2, 3, 3, 3 2, 2, 5, 3 Este más bajito Y este más bajito también Aquí la reserva igual Podríamos aumentarle las la municiones Ya sabéis eso es más de aumentar el, el cargador. Porque tiene muy poco. A ver, no, estos es que son 15.000. Hacer más copetilla o. Este ya lo tenemos subido a tope también. No sé. 10 y 15 Es que piden un montón ¿Este qué pasa? <ríe> más 10 me dice Este más 5 Este puede estar bien De la escopeta Yo qué sé Venga Ahí A tope ya, ¿vale? Este todavía Lo tenemos ahí tenemos que haber subido este también, pero es que no, no tenemos tanto gel. Es cuestión de ir repitiendo partidas, ¿vale? Y bueno, ¡vamos! Vamos a ver qué encontramos, free <ríe> Ok. Eh, no me enciende la las puertas, amiga. Seas tu traviesilla. Y buscamos aquí el cartel de persona desaparecida Iván Díaz, periodista freelance Desaparecido mientras realizaba un reportaje Su cámara y su cuaderno han sido hallados en el River Vale Aquí el periodiquillo Crimson Post Oficina en Llamas Arden oficina vinculada con los servicios de inteligencia extranjeros. Se han realizado arrestos Incendio en un centro de asistencia comunitario se cree que el centro era una tapadera De los servicios de inteligencia extranjero. ¿Vale? O de espía o algo Es luz como mola ahí de, Del coleguita Del Sebastián Bueno, Sebastián Pues yo le digo Sebastián Sebastián castellano La luz que llevaba Venga, a ver a nuestra amiga La enfermera también La vamos aquí Vale Estupendo Casi 16 horas ya Pues nada Vámonos para el espejito, ¿no? Bueno, podríamos haber mirado lo de las llaves y tal Y el... Y el azulejo ¿Cómo vamos de munición? De esta manera yo creo que vamos bien Estamos llenos Llenos, llenos, llenos y llenos Vamos bien No creo que tengamos que coger más munición ni nada Lo único es el, el mapilla Que hay que ponerlo ahí en el... Ahí la habitación de la del despacho Pero bueno Seguimos para adelante y vamos Al lío Vamos a ver ¿Qué te meto? A ver, hay que estar atento a estas cosillas Bueno Algo algo, nos ha dado 400 Dejad es Que por eso hay que ir poquito a poco Vale, yo creo que vamos bien. Un momentillo. Oigo musiquita. Como molaba la heli que se ponía a escuchar y, y escuchaba a los... los malos. Este no escucha nada. No sé por van a venir. Ojo, hay un extinto tirado en el suelo. Otra ya podemos hacer ruido. Eh. Peñita por aquí. Ojo este también, ¿eh? ¡Epa! ¿Tiene alguien o qué? ¿Por la escalera? Ojo, ya te digo si viene. ¿Le doy o no le doy, tío? Ojo, ¿eh? No me ha visto. ¡Achate! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se despierta este también! Con nuestra escopetilla! ¡Ahí! ¿Vale? ¿Tú qué? Ojo no con el de este, tío. Creo que es muy chungo. Te le meto fuego. en el infierno. Criatura. ¡Ay, ay, ay! Vale. Entra el canguele. Uy, uy, uy, uy. Y este, tío. Bueno, este tío Este no muerto ¿Quiere morir también? Tiene toda la pinta Tiene los blancos Toma ahí Ahí vamos a pintar los azules El rojo ¡Ay, ay, ay! ¿Está eso. ¡Buah! Casi me pilla, tío ¡Bien! Nos hemos explotado su <risa> oh, ¡Qué miedo, tío! Toma, estaba ahí colgado, nos lo habían dejado ahí de recuerdo. Madre mía. Vamos a ver. Vamos ahí para todo el jaleo. Bueno, el cerdito por aquí, ¿vale? 5 del 5 del 2014. Lo típico de aquí de los metros, ¿vale? Que te ponen los anuncios de las películas. Ojo, que tenemos que ir atentos en vez de tanto hablar. ¿Vale? La botella no la quiero ya. Bueno, puntito de control. Eso está bien. Uf. ¡Qué angustia! huevos, que mucha angustia, mucha angustia. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! A ver, creo que necesitamos el fusil. Carga. No, no me diga que no tengo munición del fusil. ¡Qué bien el rubí! Si no nos ve, aquí no puedo pasar. Muy mal, ¿eh? Uf. Ahí hay movida, ¿eh? Hay bomba y de todo. Pues lo que veo. Si nos da munición, tío del rifle. ¡Ojo! ¡Ay, qué bien! Vale, nos dejamos aquí esto. Uff. Vamos a ver. Vale. Botecito de gel, así lo doy al rubio o algo, ¿no? Eso que están ahí. Venga, ahora, que están en medio. ¡Vamos! ¡Oh, que vienen! ¡Oh, ¡Ay, que vienen! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me cachi! ¡Ay, que me están reventando! ¡No! ¡No se anda la luz! ¡Buah, me está reventando, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡La nada! Bueno, es que me revienta por todos lados Y he reventado uno Por lo menos ¡Apágate, hombre! ¡Apaga la luz! ¿Muerto qué, tío? Creo que sí, alguno habrá muerto, ¿no? Vale, veo allí otro de al lejos, tío. ¡Ah! ¡Me está! Bueno, me, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. No para, eh. Francotirador este. Botiquín. Vale. Uf. A ver, fusil. Achate. pasa, tío? Fusil que nos van a reventar, hombre ¿Qué le pasa? ¿Qué he oh, oh Granadazo que me va a explotar ¡Me cago esto! Ay, que me pilla todo Jopeta ¡Qué chungo tiene otro <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué <ríe> miedo da! ¡Eh, que me quiero dar con el hacha! <ríe> ¡Ay, ¡Qué susto da! ¡Te carga! Venga, me quedaba un tirillo por ahí, tío O dos Dos tiros A ver si le doy al gachón qué okay. Ahora ¡Ahora! ¡Ay, que se ha agachado! ¡Listo! Uf, queda el rubis, tío. <risa> La madre que lo trajo. Ay, ay, ay, ay, ay. Uf. Echame aquí una cerillita que arda. Este también quiere arder. ¡Ese me levanta! <risa> ¡Ay, que se me levanta! Por Dios. Quieto ahí. Ojo, aquí tenemos una puerta otra vez. ¿eh? El rubí ese. Aquí no dice nada esto. ¡Ay, que viene el rubí! Estamos muy lejos. ¡Dios! Me va a escuchar. De algo, tiene una trampa o algo Arde Mira, me chilla, ¿eh? Con esa cara, odio, oh, que van a venir más Muy mal, muy mal ¡Está vivo todavía! Estaba Dame aquí otra trampa A ver si lo junto un poco Ahí Que no se levante ¡No, patrano! Ah. Ahí, échate ahí ¡No, patrano! Ah. Bueno, estamos cerillas. Le den primero Ruby Y luego este ¡Uf! Cogemos el gel Vale esto por aquí Buah Qué chungo no lo ponen, eh Aquí no hay más nada, ¿no? Intentamos subir por ahí y todo Uf. Parece que hay otra entrada o algo, pero no Me deja Eh La botella Vale Que tenemos que entrar aquí. Uf, me pone la. Ablis rubina que no vea, eh. A ver, cargamos algo. ¡Ay! Me caché que no lo he visto. El cepo este y viene otro por allí. Maldición con los trampas. Maldito. Cuidado. que no vengan por detrás. Vale. Maldito. Este está vivo. Eh, amigo. ¡Ay, qué malo! ¡Ay! Ahora. Reventado. Ese tiene más carita, ¿eh? Le tengo que pegar al pecho. Vale. Dame aquí unas poquitas de... El de cepo también. Yo ese que está vivo. Venga, ven para mí. Ven para mí que va a caer en el cepo, ¿no? Bueno, viene para mí. Estoy aquí. ¡Ah! ¡Está cargando! ¡Oh! ¡Dios, lo que me ha dado! ¡Maldito! Yo que quería? Traerlo al cepo, pero no he podido No me ha dejado Vale <ríe> ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Carga! ¡Pero dale! ¡Merdición, tío! ¡De verdad! ¿Este qué? ¿Lo podemos agachar y... Desarmarlo, sí. Vale. Hay más, eh. Cuidado. Madre mía, madre mía. No sé si lo hemos dejado algo por aquí. Vamos por aquí, por los... Ojo, eh. ¡Ah! Maldición. <ríe> Perdón. ¿Dónde está la trampa, tío? <risa> me explotó. Ya hacía tiempo Pero me explotaba una. Le he dado antes de tiempo. <risa> Maldición. ¿Hay, ¿Hay alguien o qué? No. Madre mía, la que me ha dado. Oso Ve. Vaya tela para aquí. ¿Quién me manda a mí volver para atrás? Manda a mí, volver para atrás. Quitado que pueda haber más trampas. Bien, estamos gastando toda la cerilla, pero. Eh, esto es otra trampa. Está lleno de trampas, tío. Está por arriba, parece. Vamos a ver si podemos. ¡Uf! ¡Por los pelos! Ay, y aquí va a salir más para arriba. Hay que fiarse de los dibujitos. Bien, unas poquitas de balas Que nos vienen bien Vale Estoy cagadísimo Eh ¿Quién hay? ¿Quién hay? Hay una trampa por lo que veo Eh, ¿le puedo dar? Claro Bueno, bueno. Tenemos tres granadas todavía. Malo... Ah, mira, una llave, una llave visto que tenemos. A la próxima pues intentaré abrirla ya. Vale. No hay nada más por aquí. Creo que no. Ostras, tú. Más trampita. Vamos. ¡Ojo! Pero, tío, ¿aquí por qué hay tantas tr trampas? Si me voy a coger el gel, por lo menos. Y a ver por dónde. A ver, un momento, a ver si veo algo. Creo que no hay más nada por aquí, ¿eh? Por el vagón este. Así que esas trampas. ¡Eh, mira! Vale, vale. Creo que podemos pasar por aquí, ¿no? No. No. Lo mismo es aquella. Entonces la salida... Tiene toda la pinta de que sí. Vale. No sé si rompiendo aquella... Los escombros. No creo, ¿no? Nope. Ay, mira, veo un gel ahí. Pues vamos a poner. Ya hemos abierto aquí. Mira unas balitas por aquí. Vale. Recordad que es la primera vez que juego este juego Para la redundancia Me lo estoy pasando por primera vez Y tiene miga, eh el jueguito tiene miga el que quiera pasar angustia y Y miedo psicológico de este Pues tiene aquí un juegazo Que aunque es antiguo Pero está muy bien La mezcla entre Resident Evil y Sine Hill Y está muy bien la verdad Bueno Algo por aquí. ¿Por qué llueve aquí? Ah, vale, que está abierto. <ríe> Digo, ¿por qué llueve? ¡Hala, qué guapo, no, tío! Muy, Muy blanco y negro, pero. ¡Ojo! ¿Qué pasa ahí. Tiene que haber un modo de bajar. ¿Pero qué me estás contando? A ver, por aquí no podemos pasar. ¿Por dónde? ¿Eh? qué? pasa? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Poli! Muerto, muerto Tranquilo Cuando... Cuando sale el jefe Que ha muerto del todo Uff Aquí no podemos pasar. Aquí tampoco. Tengo una idea, ¿eh? Aquí. Vale, una jeringuilla. Buena, ¿eh? Ojo con la de esta que están los vagones ahí todos todo aleados. No veáis, ¿eh? La perspectiva. Qué bien lo hacen, tío. Ya sabéis que este juego La cámara es un poco liante Pero Bueno Aquí parece que no hay nada Ah, mira El destrozo Cogemos la llave Vamos, vale. Me hemos quedado Ahí, recarga Cuidado, ¿eh? Luego de munición por aquí Ah, no, cerillita ¿Listo? Vale Un poquito de gel por aquí, escondido De la araña esta, dice que la queme Más para abajo, para el metro, supongo Ojo Venga, otro puntito de control No están viendo ¡Ah, ostras! ¿Pero este que hace aquí? El amigo El dos cabezas pues Toma Una cabecilla menos Ahora por la otra ¿Ha caído? Creo que sí, ¿eh? No tengo claro, pero bueno malo ni nada supongo que estará muerto y no me dé a pasar vamos a ver. eh oigo algo eh lo oigo pero no lo veo ah eh, eh. ojo no, uno que está colgado ¿Este qué pasa? ¿Se me va a levantar o qué? Y lo quemo ¡Arde ahí! ¡Maligno! Vale, estos son los transformadores esto. Este me va a pillar, ¿verdad? Más, más colgado Un chorizo se levanta. Pero dale. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! que me muerde el cuello! ¡Que me muerde el cuello, chavales! <ríe> Con la pistolilla. <ríe> Ay, ay, ay, qué miedo da Sabía yo que me iba a pillar <ríe> Madre mía ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Que dan tanto miedo Y aquella puerta, ¿qué pasa? Mantener Vale, aquí hay aquí una trampa Ojo, menos mal que la he visto Ya da igual, pero bueno Mujer <ríe> Vale Demos la luz. ¡Ostras, qué guapo! Esto es como un bunker ahí todo, todo antiguo. El casquito de, de minero, las piezas y las partes aquí industriales. La botella que no quiero. No sé qué más hay por aquí. Parece que nada. Vale, nos dejábamos esto. Hagamos la lucecilla Nuestro candil Madre mía, qué miedo que no va a salir por aquí Un monstruo no va a coger del cuello Como antes Te carga Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Y qué hay? Basura, ¿no? Parece basura. ¿Te carga? ¡Ostras, tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no hay basura! Vale. Está ahí atrapado, se ha quedado ahí atrapado o algo. No vemos nada. Parece que no hay nada. Pongamos la luz Nos agachamos Aquí tenemos alguna parte Podríamos intentar hacer algún virote Ahí Crear virote Ahí, perfecto Bueno, aún nos quedan tres granadas Vale, y... Y algunas jeringuillas Que podemos todavía usar Este, ¿cuántas balas tiene? Creo que 10 Aquí para un momentillo para cargarlo. No, tres balas nada más. Tres balas. Tenemos muy poquita bala de mano. Ojo. ¡Venga, pre! ¡Pero muérete! Ahora fallo Que me va a pillar Montes, estos son más duros, tío estos con la pistolita Poca broma Creo que tenemos que pasar por debajo Así Digo, a ver si cuento el gel me va a pegar La electricidad esta Ay. Es que no me pille Ahí parece que hay una palanca Ahí, arde ahí y a la palanquita Vale desactivado este Yo de esta manera voy Voy agachado por si acaso Bueno Que no hay nada más que trampas, tío Esto es El metro de las trampas malignas Bueno, bueno, bueno Lo que hay ahí, chavales yo voy cagadísimo Vale, eh, eh. Venga, apágate que... Ahí Bueno, bueno, unas balitas, muy bien Ojo Como que eso respira y todo, eh Madre mía que no me venga nadie por detrás. Antes lo digo. ¿Esto qué es, tío? Nada. Pongo las copitas porque estos son muy duros, ¿eh? Uf. Venga, por.. Det... Ah, ¿qué es esto? Ostras, tú. Se ha tapado ahí. El asunto. Eh. Y esto como lo cojo. Con la, la amiga, eh Podíamos ir Hay una ratilla, ostra Que la ha pillado Ojo Me parece que hay gel Vamos a ver. Espero que no me haga a mí la trampa Vale, perfecto Para la puertecilla ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡La madre que lo ¡No te levantes! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Dios! Espero que esté muerto Venga Cabrón, más. diario de Sebastián Castellano, 20 de diciembre de 2012. Ya ha llovido. Bueno, no he tenido noticias de Mira desde que recibí el paquete. Temo llevar esta prueba a mi área. Mira sugiere algo terrible que podría llegar a esferas de poder que escapan de mi alcance, pero las pruebas que aporta bastan para convencerme de que la muerte de Lili no fue un accidente. Por fin ha aceptado el caso de Mira en el departamento de personas desaparecidas, pero no me dejan colaborar. Dicen que es porque somos familia, pero creo que me consideran sospechoso. La investigación está parada. Por el bien de mi familia seguiré investigando por mi cuenta. Detective privado. Eh, pues estupendo. Uf. Venga, regresamos a nuestra habitación de aquí de del hospital, del manicomio este, el asilo. A ver, esto esto es que es muy de muy de Silent Hill, van cambiando los mundos y toda la historia esta Mira nuestra amiga, qué me dice a mí. Vale, no hay. Se le ha olvidado. algo. Sí sí, siempre se me olvida algo. <risa> Estaba mirando. ¡Ojo! ¡Es ella! ¡Tatiana Gutiérrez! ¡Es ella, tío! ¡Ojo! Desaparecida, pero sí <risas> Tatiana Gutiérrez, enfermera del hospital psiquiátrico Beacon. Desaparecida durante el turno de noche. Nada parece indicar que abandonase la dependencia del hospital. Pobrecita la Tatiana. Se quedó aquí. ...en este mundo... ...de pesadilla... pues nada... ...vamos a gastar... ...aquí esto... ¿Eh? Hay algo aquí Jefe de personal acusa a un antiguo médico Enfermera desaparecida Ojo, claro, el médico, el doctor ¿Qué va a ser? Desaparece una enfermera Venga, aquí podemos utilizar las llaves, ¿vale? Aquí se puede encender el Candelabro Y tenemos dos llaves Vale Aquí nos quedan menos de estos Yo que sé, alguno de arriba o algo Abrimos este Venga, es aleatorio, ¿vale? Así que, bueno, un poquito de gel 7000 que nos va a venir muy bien Yo creo que eso es lo, lo mejor que nos puede dar Más que munición O algo, no ha venido bien el de arriba Venga, voy a abrir el de arriba también Bueno, munición de pistola Vale Estamos a tope yo las que quería era la de La del rifle Lamentablemente no tenemos más Vale Cero llaves Hemos dejado un montón de estatuas, supongo yo He abierto unas pocas, pero Bueno Yo creo que bien otra cosa, ahora gastar el gel y tal A ver, aquí era lo del mapa Aquí A ver Si quitar cabezón, ahí Ese es el último que hemos cogido, el Crimson Subway Pero nos quedan ahí varios mapas, ¿eh? No sé Si habrá perdido alguno O qué pasa Pues nada Vale Esta puerta donde estaba, que no me acuerdo Ah, vale, aquí, al mismo sitio Y la amiga ha desaparecido, del todo se ha ido A Tatiana Venga, 18.000, a ver qué nos damos debería de darme algo de munición de francotirador Vamos. Barra de salud también Capacidad del cargador, venga A ver si me da algunas balitas o algo Ahora y al recargarlo Es uno nada más, pero bueno 9.000 Venga, y ya el siguiente nos pide 20.000 Serían dos balas más Tampoco no es tanto Vale indicador de daño Y luego La reserva Ah, ya no tenemos para este Pide 10.000 Por 250 no podemos darle este Pero bueno Podríamos dar este que haga más, más daño La carga explosiva aumenta el daño Afecta al enemigo en un radio de 3 metros La efectividad del daño se verá reducida Cuanto mayor sea la distancia de la explosión Yo creo que puede estar bien Entonces ahora los explosivos Ya para la siguiente nos pide 15.000 Que no vamos a tener, pero bueno Olvídate de Alpón Pero este no lo voy a mejorar Prefiero ahorrar los puntitos, vale Tampoco, pero bueno, dos mil setecientos cincuenta. grabamos partida, okay. Ya estamos. seguimos. Y la matan por agujerito este El espejito el espejito mágico Como me recuerda La musiquita esta A la A la zingara del Red Dead Redemption 2 A la divina Bueno Ojo, ese está tapado Vamos a ver este diez cartuchos Vale Eso nos viene muy bien, ¿eh? Equipamos Vale Tenemos equipado es deslumbramiento, tío, ¿no? con la luz esta. Ojo, la agua fecal, Ostras, tú, como haya bichillos por aquí o algo alguna otra. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que vienen ratas y todo! ¡Pero bueno! ¡Ojo! Ojo, pero. ¿Pero eso qué es? Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡El pulpo este! Uf. ¿Esto qué es, tío? damos vida. movida he asustado Está con la rata Vale Una cerillita Que nos viene bien, ¿no? Ojo, ¿eh? Vale Allí No sé lo que eh, viene Pero me da mucho miedito No salga de aquí nada ¡Eh! ¡La madre que parió! ¡Ea! Y viene. Y viene. Creo que o se venga un poquito. ¡Oh, me ha dado a mí también! Viene otro, tío. Menuda movida. Vamos a gastar aquí los cartuchos. Encima me da la electricidad. Claro que estoy aquí en el agua. No tengo que esperar a que llegue. Ostras, que son muchos, tío. Me cago en todo. Ori, ahí. Ahí. A ver si, sí, tío. Uf. Mierda. Ah, debo tener más cuidado. Ya te digo... A ver esto. Digo, Sebastián. <ríe> Venga. Aquí una jeringuilla beta macho No me fastidia esta peña, ¿eh? Me ha hecho aquí la trampa Ojo, ahí hay otra trampilla ¿Y cómo llego? No me deja Parece que hay una cabina. Hay un... Vale Vale A ver si encontramos el sitio este, cuidado que puede haber más trampas y tal Porque no le hemos tragado el cable de trampa, eh Vale damos fuego aquí He Visto que había una trampa Ahí Vamos a ver si no me explota tenemos que estar los eh. ¡Ya! Uff Justo a tiempo, ¿eh? Cojo el gel. La estatua La llave. Y seguimos. ¡Fua! Madre mía. Parece que hay aquí otro Pasillo Con un poquito de gel Y otra trampa Venga, desearme suerte con la trampita Aquí ¡Ya! Perfecto Justo en el centro Este lo tenemos al máximo El virote Vale a ver si lo hemos desactivado, tío, menos mal Jopeta oh, Qué miedo Qué miedo, por Dios Aquí. Hola, Adrián ¡Genial! ¡Me alegro! Ya me lo comenta, ya me suscribo. Vale, este es el mismo sitio, ¿vale? Me parece que no hay nada, ¿no? Culto ni nada. Vale. Genial, tío. Un saludo. No se olvide de dejar like. Me ayudáis mucho al canal. Todo pies pringoso. Una caja, esta se romperá. No Los sé. cartuchitos, que nos viene muy bien. A la escopetilla. Carga. Y una granadita muy buena, muy buena. Vamos a ver qué movida tenemos aquí. Más electricidad Pues muy mal Parece que ha estado Tesla por aquí Nicolás Tesla ¿Esto qué? Vale, fusible de la caja de distribución Bueno, interesante, cuanto menos Así que vamos a ver El alto voltaje de una caja de distribución está intacto y puede volver a usarse O sea, lo más seguro es que tendremos que... Ah, el mismo, vale, vale Pero es este, ¿no? ¿o qué? Tenéis un vídeo de, del Minecraft Ah, vale, que lo ha subido hace, hace seis minutos Eh, pues ya tiene. Y tu primer suscriptor <ríe> Ahí está, ¿vale? Ah, me he suscrito Pero no te acostumbres, ¿eh? Bueno, a ver dónde tenemos que poner el... El fusible este Ok ¿De qué, hombre? Vamos a ver qué, qué tenemos Es que hasta el ruido del agua esta me... Me da... Canguele Suena todo muy. Calofriante. Lo friante. Aquí viene. Si va a venir alguien. Vale, que lo que hace es bajar el nivel. Ok. Estupendo. La cosa, ¿eh? Encima nos dicen que, que nos metamos por ahí, ¿sabes? Madre mía. No le echamos el, el Sebastián Castellano. Menudo explorador. ¿Verdad tú cómo me traigo alguna trampa más? Ah, mira, por aquí hay gel, ¿eh? Y todo. <coughs> Perdón. Como suena los ruiditos esto de, de... buah chaval Da todo mucho canguele Ojo ojo No están viendo Paga paga Ay ay ay ay ay Y viene Ay ay ay ay ay ¿No a pillar tú Ahí estáis comiendo ahí No puedo más Va A ver Ya me... ¡Oh, ¡Ostras! Que se la ha llevado, que se la ha llevado el del pulpo Terrorífico Ostras, como nos pilla el pulpo Seguro que me pilla Ay, ay, ay, qué miedito Estaba comiendo esta... estos cuerpos, esta basura o lo que sea eso Parece basura, vamos Repugnante Buah, chaval Bacha, el morro Cuidado Nos pilla el pulpo Paga un poquito que hace reflejo Venga, vale, cogemos las dos cerillitas Pegamos aquí ¿No? ¿No quiere romperla? No, esta no Mira, he hecho ahí el arco iris Ahí <ríe> Ya lo hace esto de luz, ¿vale? vale Poca broma. La vuelta. Peita en mano. Dios. mucho no escucho más, más electricidad, ¿eh? Vale. Parece que se nos abre la puerta. Bueno, bueno. Todo lo que sea... No quiero que me pille, vamos. Eso es lo que no quiero. Bueno, parece que hay que darle aquí, ¿vale? Luego electricidad por ahí, míralo. Puntos de control. No te acerques ahí hecho. A ver que nos pilla la corriente esta Vale ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me han visto? ¡Ay, ay! ¡Que se ha levantado! ¿Y otro? ¡Oh! Esto con la pistolita no lo hacemos nada Hacemos muy poco daño. ¿Esto qué pasa, tío? ¿Esto que están ahí colgados? ¡Ay, ay! ¡Que se me levanta otra vez! ¡Ostras! Muy importante. Vale, al menos me da. Veo allí otro. ¿Lo descuelgo o qué? por todos lados macho están viendo otra vez estoy dando ¿A la buena hay que viene otro intentar darle nada que no nada que no a ver este ¡Puedo! ¡Pero dale! No lo hacemos nada, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Arde! Me pilla <ríe> No arde, no arde Pero bueno, esta cerilla Vale Bueno, me quedan 10 cartuchos Peta con la peñita esta Allí hay un gel, eh Hay que recogerlo Como oh, peta Ay, que me viene otro ¿Dónde? ¿Por qué? Agáchate Aquí no hay nada ¿Por qué me he metido yo aquí? Le doy con la escopetilla ahí Digo con la pistolilla Toma ay, ay, que viene ¡Muérete! Dios, qué duros son. ¡Arde! Te va a levantar, hombre, ¿eh? <ríe> Yo Me quedan 10 valillas al final de, de pistola. Y digo, te el bote de gel que he visto, tío, porque no lo puedo coger. Jopeta. Tenemos que desactivar esto, creo. No sé cómo. Vamos a desactiva una palanca y todo, ¿eh? Uff Es chungo Vale, ahí parece que hay algo Bien Todo lo que sea munición no viene muy bien Vale Aquí es lo del... Perfecto Vamos, creo yo no sé Vale Ha un poquito de bala de pistola Parece que sí Bien Ahora que está desactivada la electricidad ¡Ay, ay, ay! Pero que este que me pilla Pero bueno Esa cara que tiene De criatura del la vez. no Ya queda sin cerilla, eh Le den ya a este, ¿no? ¿O qué? Ay, que ver ahí más hay que viene No le hemos dado muy bien, eh Ahora sí, parece Es que, no, ¿verdad? nos quedamos sin cerilla Como sigamos ahí dónde está el gel, tío Que nos han hecho aquí unas paredes aquí Bien desprevenido. A ver. Viene muy lanzado. ¿Pasa algo, amigo? Ay, ay, ay, que se levanta. Cogemos el gel. Supongo que habrá que darle aquí la jopeta con la historieta esta, ¿eh? Uf. que baja el nivel del agua Chavales ¡Ea! Ya me han visto otra vez Pero Si es que lo tengo aquí, tío Malditos ¿El gel? A lo mejor es de antes Como no lo he quemado Ahora qué tío No hay nada no entiendo. ¿Dónde hay que ir? Vale, al bajar nivel del agua. ¡Ay, ay, ay, ay! El amigo este también. Qué miedo dan, tío. Terrorística. Así ya no dan tanto miedo, pero es que no vea. Y yo encima me lo bajo para abajo. Nos quedan dos nada más. que no hay nada Vale Uf. Me Agacho por si acaso ¿Se me ha levantado por detrás o qué? Ah no, se me ha cerrado la puerta Vale, vale Entra el es un punto de control Hubo respiración por ahí ¿Esto por qué brilla tanto? Mira, ya tenemos aquí algo Un poquito de gel. no quiero que hables trampa ni nada de eso, ¿eh? Míralo, míralo ¡Me cago ¡Para, tío! ¡Que nos come! ¡Para! ¡Sebastián! Bien, bien ¡Uff! ¡Madre del poder! Bien, al menos no he gastado los... He entrado en una especie de nido... Parece. Parece que estamos en la nave de alguien. A ver. Alguien el octavo pasajero. Por lo menos. Ángel. ¿Un, Un poco cartucho, eh. Pues ¡Oh, su, chiquillo. Como tengo el corazón. Esto como brilla, tío. Eh. Se me ha cerrado la puerta otra vez que no tenemos marcha atrás, ¿vale? Eso que no tenemos marcha atrás, ya veis nos cierran la puerta y nos... Bueno ¡Ey, que con nuestra amiga! Más cartuchitos, bien, bien Carga, carga. Vale, aquí tenemos la... la de esta, ¿vale? Vamos a entrar ahí, por supuesto. Ya estamos llenos No puedo recargar más, ¿no? No, tenemos 27 Ya no puedo recargar más Aquí hay algo más Vale Y una jeringuilla que me la voy a utilizar Ostras, oigo ahí el de la motosierra, me parece <ríe> ¡Qué miedo! Venga, nos tomamos la jeringuilla Vale Y vamos aquí a la puerta de nuestra amiga, otra vez. Hacemos un vistazo. Aquí, El fragmento del mapa 27. Ahí no me pone que zonar ni nada, pero bueno. Eh. Parece que no hay nada más. No fumar. Máquina del agua y el espejito, pues vamos. Uf. Venga, nuestra cama. Esta habitación. No tenemos llave ni nada. Creo. Sí, una. Podríamos ir, supongo. Y gel, ¿cuánto tenemos? Está abierta la puerta, fenómeno. Ponemos la luz un poquito. Y tenemos una llave. Yo quiero gel. Gel, gel, gel. Dop, dop. Encima, balas de, de pistola, ¿vale? Que es lo peor que nos puede dar. Bueno, mala suerte. No podemos coger el virote, que los tenemos al máximo. Ah, así que. Y hay más. Más munición de pistola, creo yo. ¿Vale? Así que nada. Nos vamos por donde hemos venido. Supongo que va a instalar el fragmento de. del mapa. Hemos cogido... Y aquí grabamos nuestra partidita ¿Vale? Eh, pues estupendo Bueno Yo creo que está muy bien por hoy el capítulo ¿Vale? Vamos haciendo así De esta manera y... Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Así que un saludito para todos, Peñita. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Aquí nos despedimos con Sebastián Castellanos. ¡Chao, chao!